La industria es uno de los sectores que más empleo genera en la provincia de Valladolid. Según el último informe del SEPE, la Sociedad Estatal de Empleo Público, en Valladolid dos de cada diez puestos de trabajo están vinculados a la industria. Es conocido en Valladolid el sector de la automoción, el sector agroalimentario, pero hay otros que llaman con fuerza la denominada industria 4.0. Hoy en Valladolid despega vamos a hablar de Valladolid como foco de atracción industrial. Bueno, como hacemos siempre, vamos a empezar presentando a las personas que hoy nos acompañan en esta nueva edición de Valladolid Despega. José Luis Mozo, presidente de la Comisión de Industria de CEO Valladolid. Bienvenido. Gracias, Eva. Y Ángel García, director general de Industrias Max. Y También bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues yo creo que vamos a hacer la primera presentación y la pregunta es obligada. ¿Cómo está la industria en Valladolid a día de hoy? Pues eh, la industria en Valladolid, como has comentado al principio... Eh, estaba muy enfocada, te, tenemos una gran fuerza en, en la industria automotriz, en la industria agroalimentaria, pero quería comenzar eh, nuestra charla eh, exponiendo y poniendo en valor las bondades de Valladolid como enclave de fijación de industria. ¿no? Eh, Valladolid, aparte de, de ser tractor y, y tener un historial industrial muy potente, creo que es importante eh, ensalzar empresas como la, que te, la de Ángel, eh, las que giran alrededor de esa industria que son capaces de proveer de servicios a la industria y lo que intentamos y lo que queremos es potenciar aún más para que tenga ese esplendor industrial que, que tuvo antes. Ahora mismo, la verdad es que la pandemia ha, ha levantado algunas oportunidades más que pueden ser interesantes para Valladolid las industrias están buscando nuevos espacios para, para sentarse están buscando están eh, intentando salir fuera de las aglomeraciones y además ha sido una parte importante que nos puede favorecer industrialmente en Valladolid es toda esa parte eh, de dependencia que teníamos como, como... Como, como Europa, de, de, de suministros del exterior, nos han empezado a hacer razonar de nuevo, nuevos sistemas de implantación industrial más locales pues para garantizar toda esa cadena, toda esa cadena de suministro. Eh, Valladolid eh, tiene muchísimo potencial, no solo por la, la localización logística que tiene, aunque quizá falten algunas infraestructuras todavía, que después imagino que hablaremos de ellas, eh, pendientes de aprobación o de, o de terminar de, de, de resolverlas por, por el gobierno central, pero creo que Valladolid puede convertirse en poco tiempo en una ciudad eh, moderna, dinámica y segura para implantación de, de nuevas sí. industrias, aparte de potenciarlas, que como muy bien has dicho antes, Eva. Eh, es fundamental estamos hablando de la ubicación geográfica, la cercanía a Madrid, la pandemia nos ha enseñado a muchos a, eh, los beneficios que tienen ciudades más pequeñas, más accesibles. Se habla de una posible no fuga de talentos como la hemos vivido hasta ahora, gente que se va de Valladolid a Madrid, sino que puede darse la situación inversa, ¿no? Bueno, ese es el ideal y ese es el objetivo de COE de todas las administraciones públicas locales. Desde luego eh, competir contra Madrid o contra Barcelona para que para sentar esa esa, esa ese talento. Eh, juvenil en, en nuestra en nuestra localidad pues es importante no tenemos que olvidar que, que el tejido laboral eh, que crea clase media que tiene remuneraciones eh, más importantes es el que el que emana de la industria eh, a pesar de que puede ser inflacionista para el resto de las industrias o de las empresas que giran alrededor no entonces sí que es importante que, que ese tejido eh, laboral se quede aquí y tenemos que crear las condiciones para que suceda sería ideal lo que lo que tú comentas que claro que en vez de ser exportadores de talento seamos importadores de talento y sobre todo que los nuestros se queden aquí la industria y los servicios eh, y las empresas que, que dan servicio eh, tienen, una, un, tienen una parte de innovación muy importante porque es donde se innova tecnológica realmente es en, en, en las cadenas de producción entonces, esa innovación también es atractiva para, para generar nuevo, nuevos puestos de trabajo y que se asienten en la comarca. Tenemos con nosotros, Ángel, Industrias Maxi, un ejemplo claro de apuesta por la innovación, eh, fijando gente joven, gente preparada, cualificada. Explícanos un poquito desde Industrias Maxi, eh, ¿en qué situación os encontráis ahora? Eh, ¿De dónde veníamos teniendo en cuenta la pandemia? ¿Y cómo estáis ahora? Bueno, la situación ha cambiado relativamente. Yo creo que teníamos una tendencia en nuestra maxi, bueno, somos, para quien no nos conozca, somos una ingeniería que tiene fabricación propia, venimos del mundo de la fabricación pura y dura, pero tenemos ahora, es una empresa de 140 personas con 53 años de de existencia, nos dedicamos a lo que es el, desde el diseño hasta la fabricación, desarrollo y puesta a punto de, de soluciones industriales, entre ellas pues muy ligadas con la, a la industria 4.0, hacemos bienes de equipo, maquinaria especial, líneas de fabricación, es decir, estamos muy en contacto no solamente con el automóvil sino con el resto de las, de las empresas. Eh, antes de la pandemia lo que teníamos era trabajábamos mucho con, con eh, formación profesional dual lo comentábamos antes que teníamos en el año 2016 ya se hablaba que iba a haber una crisis en el 19 eh, la crisis del 19 pues realmente sí que había una, eh, se ralentizó un poco todo lo que era la, la fabricación, los pedidos Estábamos bien, de hecho fue un año excelente. El año 20 empezó bien hasta que llegó la pandemia. A partir de ahí, pues tuvimos la parada, el parón que ya todos conocemos, y la empresa ha empezado, la empresa sigue manteniendo la actividad, sigue funcionando muy bien. No hemos parado en todo el periodo de, de, de pandemia, más que eh, justo 15 días, un mes eh, al principio de ella. Y, y lo que hemos notado es, es que los sectores están, ha habido, una, hay una hipercompetitividad ahora. Es decir, ahora somos las mismas empresas que hay menos, menos tarta a repartir y eh, estamos eh, centra en, entrado en algunas empresas han entrado en guerras de precios incluso y los, los clientes pues también se, se aprovechan de ello lo que están haciendo pues bueno pues comprar más bajo pero eh, lo que estamos haciendo también es responder también eh, esto es parte también de, de lo que es la cadena de, de, de trabajo en nuestro diaria intentar dar a, a los clientes pues lo que piden al menor coste posible. Pero lo que sí que está, se ha notado es eh, que hay mayor demanda de, de soluciones ya más, más eh, aplicando la, la industria 4.0. Es algo que ya llevábamos haciendo mucho tiempo, es decir, no es nuevo para nosotros. De hecho, uno de los principales departamentos que tenemos precisamente es el de, el de ingeniería automática y robótica. Eh, lo que andamos buscando es eh, optimizar lo más posible mediante soluciones auto, automatizadas. Y la industria 4.0 también te ayuda en ello. Ahora con los famosos PERTE que tendrán que, que algún día eh, llegarán, aterrizarán, pues eh, sí que anda buscando la parte de innovación, que es el futuro de lo que tendremos nosotros, eh, lo que vamos a comer el día de mañana. Hoy ya lo tenemos ya casi, casi amortizado. Tenemos que seguir innovando para dar más valor añadido del que, del que estamos dando, ¿no? Entonces, eh, lo que sí que hay una, eh, una mayor relación también entre empresas y, y, y, y, y en este caso nosotros, somos proveedores buscando ese, ese tipo de soluciones. Las soluciones que, que las demandan ahora también desde el punto de vista eh, empresarial se, se demandan en el sector de, de alimentación, se está demandando también en el, el aeronáutico, que también estamos presentes. El, el del automóvil, por supuesto, lo está demandando, pero bueno, yo creo que está, se está generalizando todo ese, toda esa situación. Hablamos de Industria 4.0, entiendo que no lo debemos ver como futuro, sino como un presente ya, eh, ya aquí, ¿no? Ya casi es pasado. <risa> <risa> no, la Industria 4.0 eh, yo creo que es un concepto que, que ha engolgado muchas cosas que ya hacíamos las empresas. Eh, la Industria 4.0 al final lo que estás haciendo es eh, hacer que las, los, los sistemas hablen entre sí. Es decir, que lo que andamos buscando es más una fábrica conectada, en el que todos los, los elementos eh, estén, estén comunicándose entre ellos, saques, saques eh, datos y de esos datos generes información. ¿Vale? Entonces, para eso pues, te apoyas en robótica, te apoyas en AGVs, te, te apoyas en, en robótica colaborativa, te puedes apoyar sí. también en lo que es toda la parte de, de digitalización, gemelo digital. ...que te permite pues, anticiparte a las cosas que vayan a pasar. Eh, esto que parece que es, que, es, eh, que es una ciencia ficción es una realidad. Hay que reconocer que eh, Valladolid tiene un polo muy importante de ingenierías, eh, que es algo que muchas veces la gente no sabe. ¿no? El, el, el, el ciudadano de a pie, pues, hasta que no estás metido en este mundo, no sabes que, que Valladolid es, tiene una importancia capital en desarrollo de, de, de productos, en desarrollo de líneas de fabricación y demás pero no solo a nivel local, no solamente a nivel de Valladolid, sino que estamos, estamos en todo el mundo Es decir, uno de los, de los focos que hay precisamente así como en el año 2008 se centró mucho la crisis en España esta crisis de ahora es, es a nivel mundial entonces cuanto más abras, eh, más puedas eh, vender la marca Valladolid al final que ayuda a la marca España a crecer dentro, bueno fuera de nuestras fronteras pues lo que sí conseguiremos es que, que cada vez tengamos una, como, como comentaba antes José Luis, eh, lo que tenemos es una, una, una industria más asentada, por lo tanto tenemos una población más fijada y poderse podrá luchar contra la España vaciada tan famosa. Eh, José Luis, eh, Valladolid siempre ha estado muy unida a lo que era en su día FASA, ahora mismo Renault, es una dependencia, siempre se decía que cuando ellos eh, se costipan o cuando ellos se resfrían, el resto se costipan. ¿Esta situación la seguís eh, notando vosotros en la, en la patronal? En ¿La excesiva dependencia del mismo sector? ¿O se ha diversificado? Se ha, se ha, se ha diversificado, sí que es verdad que el, el ideal sería diversificarla o más, pero también tenemos una potencia, una potencia bueno, aparte de lo que comentaba Ángel, que somos punta de compás para poder exportar servicios que, que, que ayuden a las empresas, somos una potencia en el sector agro, agroalimentario. La industria 4.0 también en el sector agroalimentario será la que determine de, posiblemente el futuro de la alimentación eh, aeronáutica. Tenemos eh, el, el sector maderero. Tenemos, eh, tenemos eh, el sector de la energía, Castilla y León, a pesar de las, de, las, de, de la dependencia minera que teníamos en Palencia y en León, también en el sector energético hay, hay bastante que hacer. Y, y sí tenemos cierta dependencia pero quizá no tanto no tanta como antes o sea, tengo que, decir que ahora hemos sufrido la crisis de los conductores de los semiconductores y FASA pues claro tose y se constipa un poco la gente alrededor pero yo creo que ya no existe tanta dependencia ha comenzado esa diversificación y creo que tiene que ir a mucho más yo no sé qué papel juega eh, la administración cada una dentro de eh, las opciones que tiene y su marco de competencia para apostar precisamente por la industria 4.0, no sé, ¿qué demanda la empresa? ¿Qué necesidades tenéis en este sentido? Pues hay necesidades muy varias y depende también de los sectores. A ver, lo que es la industria 4.0 eh, te demanda unos perfiles profesionales muy, muy muy concretos, muy claros que ahora mismo no existen o existen muy poquitos, o sea, hay muy poca... Eh, los chavales están formándose ahora en la formación profesional dual por ejemplo, que, que es uno de los, de, los, de lo que nos, nutri, nos nutrimos las empresas también para poder eh, seguir avanzando y, y regenerar según se vaya jubilando eh, pues personal o según quiera crecer la empresa puedes tirar de, de, de este recurso que es un recurso tan válido como cualquier otro pues el problema que podemos tener es que eh, eh, esos perfiles que hay no están tan, tan avanzados, es decir, se está demandando demasiado pronto y, y no hemos sabido eh, anticiparnos a esta demanda que, que venía. Y es una demanda que se venía marcando, sí que es cierto que la pandemia ha hecho que, que, que creciera mucho más, que ahora, pues, ¿quién no ha oído hablar de un teletrabajo? Un teletrabajo, pues bueno, pues al final si no hubiera tantos los, las redes, eh, las redes tal como están puestas ahora, la, la, la conectividad que tenemos, pues no, no podría funcionar, sería imposible. Pero todo, todo lo que está alrededor eh, es necesario fomentar más la, lo que sería la, pues, la, la formación de, de personal, ya sea a nivel, a nivel universitario, ya sea a nivel de formación profesional. Es decir, los perfiles van a ir cambiando y hay que ir adecuándonos a ellos. Eh, también eh, nos hace falta pues, como no impulsos eh, los impulsos no solamente son impulsos de, de, de, de en base en base de ayudas sino también incentivos que te permitan eh, y programas que te permitan desarrollarla en esa 4.0 si no vamos a ir por esa línea lo vamos a pasar mal en las empresas de cualquier empresa ya puede ser una pyme pero vamos, siempre parece que hay grandes empresas pero no hay que olvidar que la mayor parte de las empresas son pymes y sobre todo microempresas que es lo que hay mucho en españa eh, la cuestión está en que si no eh, potenciamos el, el que estas pequeñas empresas, estas microempresas den ese salto, pues al final nos vamos a quedar nos vamos a quedar eh, atrás, nos van a, nos van a arrasar eh, pues, pues desde, desde Europa, desde otras regiones. Es, decir, es, es fundamental para mí la colaboración que tiene que haber entre el gobierno local, en este caso el Ayuntamiento de Valladolid, el Gobierno Regional, la Junta de Castilla y León y el Nacional, evidentemente, y meterse dentro de lo que son las líneas de, de, de, de las líneas europeas que hay. La cuestión es que las líneas europeas que, que hay están pensadas en Europa y nosotros somos un caso, caso un poco especial de, de Europa. Somos una, un país que tiene mucho servicio, muchísimo, lo, lo hemos visto así en la pandemia. Hemos sufrido tanto pues, precisamente por la cantidad de servicio que teníamos, pero a nivel industrial tenemos empresas que son, ya, ya lo he dicho antes, somos punteros. Somos, no tenemos nada que, que, que envidiar a ningún país, a ninguna región. También no hace falta creernos un poco. Eso te iba a decir que es un problema que hemos detectado en varios programas, sí, sí, sí. Eh, ser conscientes de lo que tenemos y también sacar pecho ¿no? de, de las empresas que hay, del tejido empresarial que tenemos y de la gente formada que muchas veces se nos marcha. Sí, sí, tenemos que ser conscientes que, que bueno, esa, esa autocrítica destructiva que hacemos muchas veces eh, es muy dañina, pero cuando sales fuera, cuando eres una empresa o cuando eres una persona que, que, estás, que estás viendo lo que sucede alrededor, la verdad es que hacemos las cosas muy bien, en Valladolid, en Castilla y León se hacen las cosas realmente bien y las empresas eh, son potencias fuera de aquí, lo que decía Ángel, o sea, nosotros salimos fuera y, y lo hacemos bien, lo hacemos realmente bien y nos aprecian más fuera que lo que tenemos dentro, eso sí que es verdad. Volvemos a hablar otra vez de la importancia de la formación. Es otro sector que también demanda eh, personal cualificado. ¿Sigue sin haber un engranaje perfecto entre los estudios que se imparten y las necesidades que tiene la empresa? Desde luego, desde luego. Ahora mismo, eh, el tema de conversación entre cualquier empresario es la falta de personal. Es imposible pensar que en un país que tiene tanto paro juvenil y tanto paro estructural, que, que, que no encontremos ese match perfecto entre las empresas y la formación que eligen los, los chavales. ¿no? Es, es es bastante complicado entender qué es lo que sucede para que los chicos no acierten en, en su futuro. El laboral, no profesional, cada uno puede elegir lo que le guste y faltaría más, pero, pero acertar con, con, ese, con ese futuro laboral es importante. La formación profesional, como decía, como decía antes Ángel, es muy importante, la formación dual, pero tenemos que llegar un pasito más allá porque la universidad dual también es importante. No puede haber tanta desconexión entre la formación que se ofrece y la, y la formación que, de, que demandamos las empresas. Pero es que además la necesitamos ya. El problema es que la necesitamos con tanta urgencia para cuando lleguen los fondos europeos que ojalá, que ojalá lleguen y esto que ha sucedido estos días no altere más eh, las dinámicas la naturales que deberían su surgir. Esa gran cantidad de dinero, porque esta vez parece que, el, que la inversión no va a ser un problema para, para reestructurar nuestra economía, para, para trasladar a la sociedad ese dinero para movilizarnos, es un problema de inmediatez. Tenemos esos planes de ejecución que normalmente en un contexto normal serían 10 años, los queremos ejecutar en 5, ya ha pasado uno. La formación profesional, la nueva ley de formación profesional se debate en el Senado este año, por lo que se aprobará en el año, al año que viene y todavía nos quedan cuatro o cinco para que comiencen a salir chavales. Esta, es bien, a mí me gusta, yo la he leído, y me parece interesante. La formación profesional, bueno, perdón, la formación dual universitaria también es un paso a alcanzar, que me imagino que irá, eh, será el paso siguiente natural después de una FP dual. Pero también tenemos que ser conscientes de que vamos tarde, vamos muy tarde y necesitamos personal para ahora mismo. Las empresas que hay ahora en funcionamiento no van a ser capaces de acaparar tanto volumen de trabajo pese a hacerlo más eficiente, más ordenadamente. Que es y es posible que a lo mejor esa inflación de los precios al haber tanta, tanta demanda de, de esos servicios, pues, pues crezca. Pero sí, la formación profesional. Y y el acceso de, de personal vamos y la demanda de personal para las empresas es el mayor problema posiblemente que tengamos ahora mismo Ángel qué perfiles demandáis que no encontráis no sé si hay alguno que digas eh, quiero esto y no lo tengo ver, o es algo vos, genérico es genérico si hablo del caso de Industrias Maxi eh, buscamos mucho mecatrónicos en formación profesional dual eh, se busca también lo que son ingenieros hacemos proyectos ingenieros de, de proyecto eh, son, somos una empresa que trabaja. Son, se re, son, nuestros trabajadores son de oficio, es decir, no nos vale cualquier persona que estén, eh, que pase por la calle para, para hacer las actividades que tiene que haber. Buscamos fresadores, torneros, eh, bueno, ya elementos más, más de oficio, ¿no? pero lo que es, yo creo que en general debemos debemos buscar si, si España quiere jugar a estar posicionarse, a posicionarse en el 4.0, deberíamos jugar precisamente a eso, a tener una infraestructura una infraestructura realmente para ello, es decir, nos hace falta tanto es conectividad de redes de 5G en muchos sitios, que, en la, sobre todo en, en una región tan grande como es Castilla y León. Hay muchas zonas que tienen manchas que no, no te puedes... Que eh, no que, llega. No te, no te llega, tienes que ir a la cima del monte para, para, poder, para poder coger un poco el eh, Internet. ¿no? Eh, nos, falta, nos falta eso, nos falta, el, como decía antes, eh, nos falta el que, que realmente eh, la formación profesional dual sea atractiva para el, para el, para el, el estudiante. Es decir, si yo soy, entre tú y yo, pues eh, yo soy, eh, estoy en formación profesional dual, eh, o no, voy a poner el ejemplo contrario, estás tú en formación profesional dual y yo no, digamos una diferencia, yo accedo antes al mercado laboral que tú, realmente eh, es una inversión que, que muchas veces el, eh, los jóvenes no, no, no la ven, ven también la inmediatez de poder acceder a un puesto de trabajo, en vez de seguir formándose para formarse realmente de acuerdo a lo que son las herramientas que hay. Por desgracia, los, los medios técnicos que tenemos, eh, en, me refiero a la, en la enseñanza, no están al a último grito. En las empresas sí, en las empresas, pues hombre, tenemos de todo, evidentemente, pero sí que tenemos, eh, tenemos pues, máquinas que pueden, que, que, que, o programas de informáticos que realmente van, van más allá de lo, que, de lo que están viendo ellos y están más avanzados. Ya la, la, la parte de industria 4.0, la industria conectada que decía antes, la tienes ya implementada. Por lo tanto, eres más eficiente en tu trabajo. ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es una, un problema que no es, no es únicamente de Industrias Maxi, yo creo que es un problema que, es que está, está relacionado con toda la industria. Y si hablas de alimentación, pues lo mismo, te pasa exactamente igual, si hablas de aeronáutica pasa exactamente lo mismo. Es decir, debemos cultivar eso, debemos estar preparados, y por desgracia tenemos muy poquitos años, para, para poder estar, cuando entre los PERTE que tengamos ya la, la, las cosas ya preparadas, creo que es para el año 2026, estamos en el 22, queda muy poco. Estamos hablando de conectividad, conectividad online, pero hay otra conectividad que demandáis mucho que es la conectividad por carretera. Claro, claro. ¿Cómo estamos? Hay demandas históricas, vamos a empezar por la 62 este nudo de comunicaciones que tenemos que viene desde Portugal, atraviesa toda Castilla y León, sube hacia Europa, eh, pedís el tercer carril eh, que no termina de llegar en una zona vital, ¿no? de Tordesillas 20 de daños, este núcleo. ...en el que nosotros estamos justo en el medio... ...efectivamente, es el momento de la Carta de los Reyes Magos... ...y de reclamar las de reivindicaciones históricas... ...que tiene el gobierno central, ¿no? con la comunidad... Eh, ...como comentabas, eh, llevamos, me parece que cumplimos este año... ...el pasado 25 años desde, desde, que, se comenzó, desde que se comenzó el proceso... ...para transformar a Nacional 122 en la A11... La Autovía del Duero, que es la que, como bien decías, es la que la que va a vertebrar de este a oeste todo lo que es la comunidad autónoma y la que une el norte de, de Portugal con, con Francia. ¿no? Es, una, es una autovía por la que pasan diariamente, según estudios del año pasado, 10.000 vehículos y está a medio hacer, llevamos 25 años esperándola. ¿no? También tenemos eh, la, la Autovía eh, León-Valladolid, Valladolid-León, desde Villanubla hasta, hasta Santa Marta, que este año eh, cumple, lleva 11 años y han caducado los permisos medioambientales y hay que volverlos a retomar. El triple carril entre Tordesilla, Simanca, que une venta de baños que es el que, el que va a unir toda esa parte eh, europea, europea tenemos también eh, el corredor atlántico eh, es algo que, que es muy importante seguir desarrollando y para que entendamos más o menos el orden de magnitud del, del corredor, eh, aglutina el, el, el 9% de la superficie eh, española, el 10% de la población, eh, el 9% del Producto Interior Bruto Nacional... ...y hay un transporte por carretera pues del 14% de todo el nacional... ...y un 34% creo recordar por vía ferroviaria... ...hablamos, se oye quizá más hablar de ese coderredor mediterráneo... ...por la fuerza del lobby que se puede hacer allí... ...pero para que entendamos la diferencia... ...el 7,9 eh, toneladas se manejan por la vía ferroviaria atlántica... ...mientras lo hacen solo un 1,8 en, en, en, en, el, en el Mediterráneo... ¿no? ...entonces... Todo, es un, eh, todo eso unido a, a un parque logístico que está promocionando muy, muy bien COE, todos los agentes sociales y especialmente el gobierno, el gobierno de, de, del Ayuntamiento de Valladolid presidido por Oscar Puente, pues ese parque logístico sería el, el, la perfección absoluta para estar perfectamente comunicados. Muchas empresas ya lo han visto ya se han dado cuenta de ello, Mar Mobility ha sido capaz de captar toda esa conectividad y que seamos un centro neurálgico de toda la zona noroeste de, de, de España y, y las reivindicaciones históricas, bueno, entendemos que lo, la escasez de recursos es natural y, y hay que pelear por ello, ¿no? Pero creo que esta vez estamos todos bastante leñados y eso sería un objetivo a cumplir para conseguir que, que Valladolid realmente sea un foco de atracción industrial. Cuando hablamos de Correo Atlántico nos referimos a tema de vías del tren. Sí, vía del tren, exacto. ...una de las cosas que menos se está utilizando... ...se tira mucho transporte de camiones... ...el otro día hemos hablado precisamente sobre el tema... ...lo que puede transportar eh, un tren frente a lo que transporta un único camión, ¿no? Eh, que también es algo que hay que eh, eh, explorar o hay que avanzar en esa zona. Claro que sí, un parque un parque logístico que sea capaz de, de aglutinar todo ese transporte ferroviario que evidentemente es más eficiente eh, por la cantidad de... Ter pero después hay que distribuirlo. Entonces Valladolid sería un centro logístico súper interesante para aglutinar todo ese transporte terrestre para encajarlo perfectamente con el transporte eh, ferroviario. Mm -hmm. Ángel, como industria, persona que... Eh, que exporta, que saca, eh, las necesidades de las infraestructuras de toda la vida, lo que era la carretera, ahora convertida en autovía, eh, me imagino que coincidís en el análisis que hacen ¿no? desde COE, que claro, es fundamental. Claro, es que es, es, es fundamental, si en nosotros eh, los, los desarrollos que hacemos, tenemos, disponemos de 12.600 metros cuadrados, que para una ingeniería es muchísima superficie, que están dedicados precisamente para los desarrollos que hacemos, implementarlos en nuestra casa, poder hacer los ajustes que haya, hacer las primeras series, los, pues los primeros prototipos y luego se desmonta y se lleva a casa del cliente todo eso que son instalaciones que, que, que algunas te ocupan más de 100 metros cuadrados o sea que son instalaciones importantes y todo eso tienes que desmontarlo y mandarlo a casa del cliente que el, el cliente puede estar o bien renovado aquí en Valladolid pero puede ser que, te man, que, le, que lo mandes a Alemania o a Polonia y el problema que tienes es que dependes mucho de lo que es, lo que es el, el, el tránsito eh, lo que comentabais antes de, de, del, del ferrocarril, el ferrocarril, el problema que tiene es que está supeditado el ferrocarril de mercancías, el transporte de mercancías por ferrocarril está supeditado al transporte de, de pasajeros, tiene preferencia, entonces va muy lento, eh, realmente va eh, si haces tiene que parar para que pasen los, los convoyes, no hay una línea en, en, Europa, en, perdón, en España, no hay una línea que sea específica para mercancías, por lo tanto tiene que ir al tren, tren. Eh, tiene preferencia un, un tren de pasajeros, pues pasa el tren de pasajeros. Y lo que está intentando hacer aquí, con un eh, ocho eh, líneas de descarga de mercancía y carga de mercancía, con, eh, potenciando trenes hasta 750 metros de longitud, pues imagínate la cantidad de camiones que puedes ahorrar y dedicar el camión también desde un punto de vista ecológico de, de, dedicar el camión precisamente a lo que a lo que tiene que ser el transporte de cerca, más, más cercano. Entonces, bueno, eh, el, el, lo que es el corredor, el, el, el Atlántico, nos va a permitir enlazar Europa hasta, hasta Portugal, hasta, hasta justo a la costa. Entonces, es, es un, un flujo de, de, de mercancía, es un flujo que es, que es muy necesario para lo que sea la, la industria. Si lo haces todo por, por camión, tardas más tiempo, al final el transporte te sale incluso más caro. Por lo tanto, para las empresas nos aumentaría la competitividad, claro que sí. Uh -huh. Bueno, pues José Luis, Ángel, os agradezco a los dos la visión que nos habéis dado eh, como expertos en el tema de, de la industria. Pidiendo de nuevo un programa más el tema de la importancia que tiene la formación y los problemas que hay para encontrar mano de obra que demandáis la empresa y que lo estáis viviendo en Industrias Maxi y en el resto de, en el día a día y también diciendo que nos lo tenemos que creer, ¿no? que lo hacemos muy bien y pues así, os doy las gracias a los dos, os despido y a todos ustedes pues como siempre les emplazo a la próxima semana a un nuevo programa de Valladolid Esperado.